Muy buenos días a todas y todos. Sean ustedes muy bienvenidos al foro virtual Geografía Humana del Gran Chaco Sudamericano a cargo del doctor Fabricio Vázquez. Mi nombre es Nahuel Odone y soy el Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales del Instituto Social del Mercosur. Este webinario, realizado a través de Zoom, se está transmitiendo en vivo por YouTube y para aquellas personas interesadas en realizar preguntas, les pedimos que por favor las hagan principalmente a través de la plataforma de Zoom. Este primer webinario organizado por el Instituto Social del Mercosur inaugura un espacio que hemos dado en llamar Diálogo de Asunción. El Diálogo de Asunción es una plataforma presentada a, en, durante la presidencia pro-témpore del Paraguay en el Mercosur como respuesta a las necesidades de nuestros países y nuestras comunidades de superar desafíos y situaciones inéditas en el campo socioeconómico y político. Actualmente, la crisis del COVID-19. Pero también podemos considerar los desequilibrios económicos cíclicos, las protestas sociales, las migraciones masivas, el impacto tecnológico en el mundo del trabajo, el cambio climático, todos ellos requieren de amplias capacidades de compartir, intercambiar y evaluar experiencias para buscar las respuestas que más aporten a una acción pública efectiva. Los diferentes webinarios que brindaremos a lo largo del año han sido organizados en cinco ejes temáticos estratégicos. Fronteras, territorios y movilidad humana, innovación y tecnología social, Clima, Vida Saludable y Nuevas Generaciones, Educación y Futuro del Trabajo, Empresas y Responsabilidad Social. Por favor, regístrense en el sitio web del Instituto Social del Mercosur y síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados de nuestra programación. Me acompañan desde Paraguay en este webinario que está siendo transmitido en vivo por YouTube, Juan Miguel González Vivolini, que es director del Instituto Social del MERCOSUR, y Fabricio Vázquez, doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse e investigador categorizado del CONACYT aquí en Paraguay. El tema escogido para este webinario, más allá de ser hoy el Día Internacional de la Madre Tierra, también responde a dos de los nuevos programas que hemos diseñado desde el Instituto Social del Mercosur. El programa Fronteras en el Mercosur y el programa Iniciativa Gran Chaco". Le doy entonces la palabra a nuestro director ejecutivo, Juan Miguel González Vivolini, para que nos haga una breve presentación del Instituto Social del Mercosur y estas dos iniciativas. Juan Miguel, tienes la palabra. Gracias. Eh, Nahuel, un, un, un saludo a todas, a todos. Eh, un agradecimiento especial porque nos acompañen eh, en este evento. Eh, un agradecimiento también al doctor Fabricio Vázquez, ¿verdad? Con esta este, con esta conferencia, con esta presentación. Eh, abrimos, como decía Nahuel, eh, un ciclo que para nosotros es muy importante eh, por dos motivos. Eh, uno, porque estamos en vísperas de cumplir 30 años del proceso de integración de Mercosur, ¿verdad? Y, y hay que evaluar, este, dimensionar y tener una perspectiva, ¿verdad?, de lo que va a ser el proceso de integración en los próximos años. Pero además, este, y esta, esta coyuntura verdad, claramente del de, eh, COVID, de la pandemia, eh, y de las transformaciones que esto ha acelerado. Eh, nosotros este año comenzamos en el instituto eh, con un lema que en realidad lo, lo construimos antes eh, de, de, de la pandemia pero que nos parece muy, muy atinado, muy oportuno, ¿verdad? Que, que es países más integrados, personas más protegidas. Eh, los ejes de trabajo del instituto tienen que ver con eh, la integración ciudadana eh, en, en, en, en, el, en el sur global, aquí en, en nuestra región de Mercosur, y con la protección social de las personas. Eh, estos dos estas dos columnas, ¿verdad?, eh, de, de, de, de, de trabajo del instituto, se plasman en algunos programas que ustedes van a poder ver en la página web. Yo no me voy a extender demasiado, pero sí voy a hacer mención a dos programas que son temáticos y que para nosotros son estratégicos. Eh, uno tiene que ver con, eh, y que hemos denominado de iniciativa Gran Chaco ahí pensamos enfocarnos en temas de niñez, de educación y de ambiente, y, y por eso inauguramos este, esta, esta, esta cuestión del diálogo de Asunción con esta temática y la participación del doctor este Vázquez, ¿verdad?, y otro programa que ustedes también van, poder, van a poder ver en, en la página web del instituto que se denomina eh, Fronteras en el Mercosur, que ya es un programa que comenzó hace este, un año, un año y, y meses, ¿verdad? Y que está centrado en iniciativas que tienen que ver con juventud, salud y redes en fronteras. En el, en, en el ámbito de, del proyecto de juventud, trabajamos con la UNFA, con la Agencia de Naciones Unidas para la Población. En el programa que tiene que ver, en el proyecto, perdón, que tiene que ver con salud, estamos trabajando con Eurosocial, un proyecto. Eh, y ahora estamos incorporando iniciativas en lo que tiene que ver con el espacio de redes. Fronteras y... Eh, iniciativa Gran Chaco, para nosotros son centrales porque tienen que ver con las zonas interiores del MERCOSUR. Eh, y estas zonas interiores del MERCOSUR tienen una afectación particular ¿verdad? en este, la dinámica del proceso de integración en aspectos de la agenda social de manera tal de que lo que queremos es empezar a enfocar de una manera este, más precisa eh, una observación respecto de estos espacios territoriales y eh, sus necesidades, sus perspectivas, su proyección en la dimensión social y en la dimensión del desarrollo humano. Por último, invitarlos eh, a eh, el próximo lanzamiento, el 4 de mayo, del diplomado, del primer diplomado que hacemos en la Escuela de Gobierno, que acabamos de, de, de lanzar también en, en el instituto, eh, que se denomina Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur. Este va a ser un diplomado eh, gratuito verdad es para personas obviamente que, que estén trabajando la temática y que tengan nivel de toma de decisión y responsabilidad en sus ámbitos y a la vez este, es un diplomado que eh, tiene por objetivo eh, profundizar los conocimientos sobre este, esta materia. Los invito muy este, efusivamente a que se inscriban una vez más, mi agradecimiento al doctor Fabricio Vázquez por su participación en esta, en esta presentación y a ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias aquí desde Asunción. Muchas gracias Juan Miguel por tus palabras. A continuación le damos entonces también la palabra a Fabricio Vázquez, que es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y como se mencionará también, doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial. Desde hace muchos años Fabricio estudia las transformaciones territoriales, la historia rural y las dinámicas urbanas del Paraguay, con especial énfasis en el Chaco paraguayo. Fabricio, muchísimas gracias y te tienes a disposición aproximadamente unos 25 minutos para tu presentación. Ok, bueno, muy buenos días para todos en los diferentes lugares donde y buenas tardes para otros también, especialmente para los europeos que vi que están también. Eh, muchas gracias a, a Juan Miguel, a Nahuel Odone, eh, al Instituto Social del Mercosur también por esta iniciativa y por la invitación. Bueno, tengo que comenzar diciendo que me, me sentí muy preocupado cuando Nahuel me escribió pidiendo una charla sobre el Chaco, tuve miedo porque el, en el Chaco no hay zonas fronterizas y no hay ciudades fronterizas, entonces dije, ¿de qué voy a hablar? Eh, me metí en un gran problema, pero creo que la integración regional eh, traspasa las ciudades fronterizas, o en todo caso, el Chaco nos exige repensar la integración regional eh, de otro modo, eh. no, no, no, como tenemos, no con las, las, los esquemas que tenemos en, la, en las zonas más pobladas, ya Juan Miguel también hablaba de los espacios interiores, estos espacios interiores que son tan seductores y que, y que yo les voy a presentar una, una visión del Chaco, pero también con paralelismos en, alguna, en algunos puntos con el Amazonas y la Patagonia, esos espacios eh, interiores de, de América del Sur. Me hace pensar a un libro de Bárbara Potas que dirigió en la década final, en la década del 90, sobre esto, sobre el Chaco argentino, también sobre el Chaco boliviano y, y, y la Patagonia, ¿verdad? Ese, ese, ese mega desierto. Entonces, eh, con mucha alegría y orgullo, uno, uno empieza a investigar estos, estos espacios periféricos sintiéndose bien eh, al, al margen del gran ruido. Bueno, entonces, rápidamente voy a compartir eh, pan, mi pantalla para que nos guíe una presentación en PowerPoint, si les parece, eh, hablando sobre las recientes transformaciones económicas, sociales y ambientales que han, se han sucedido en el Chaco paraguayo, pero observando también qué le ha pasado al Chaco, al, al gran Chaco sudamericano y qué oportunidades y desafíos existen para una gestión renovada. Eh, retomo alguna, algunas ideas que decía eh, Juan Miguel también de, de, de que, de que estas, estos trabajos o estas reflexiones formen parte de, la, de, la, de las agendas de las políticas públicas de los diferentes países. Entonces, antes que nada, quiero ingresar por, por el gran Chaco, esa figura que es, ese gran Chaco que es un ecosistema que nosotros nos encargamos de volverlo un espacio social. Eh, que eh, parece no una tarea muy sencilla, muy fácil, porque además ese, ese único ecosistema eh, que lo comparten tres países, algunos dicen que Brasil también, tiene, hay una parte, de Pantanal que, perdón, una parte del Chaco que entra en parte del Pantanal brasileño, los biólogos todavía no se han puesto de acuerdo, pero bueno, para los cientistas sociales, es, y la complejidad es, es, es mayor aún porque tenemos tres países, tres institucionalidades diferentes, varias culturas en, en cada uno de los países, y entonces esto se, se multiplica. En el caso del Chaco paraguayo, eh, tenemos que, que, como lo decía antes, que era uno de los espacios eh, interiores del, del, del continente, y que se ha caracterizado siempre por ser un espacio hiperperiférico, regiones marginales, eh, donde muy recientemente la, los estados han, han, han tenido una, una presencia, una, han realizado inversiones para integrar estos espacios. Y en el caso del Chaco paraguayo, podríamos decir que este espacio ha aparecido repulsivo. Insisto, ha aparecido, no es que sea repulsivo, sino que ha aparecido eh, como un espacio... Eh, peligroso, salvaje. El Chaco paraguayo ha, ha, ha sido construido de esa forma, al menos para los paraguayos de la región oriental, es decir, el 97% de la, de la población. Y esto es importante, cuando escribía esto me preguntaba, uff, no será muy, muy, muy fuerte la palabra repulsivo, pero no, recordé lo que me dijo el profesor de educación física en la escuela cuando yo tenía ocho años y nos pedía que hagamos todos los ejercicios, y en ese, en ese, eh, se trataba de dar vueltas a una cancha de fútbol, y el profesor de educación física dijo, el que no hace, to, el que no hace todos los ejercicios va, será enviado al chat. y Yo entendí perfectamente que no era una invitación de vacaciones, sino una amenaza. Y cuento esta anécdota para, para entender nada más cómo se cómo construimos y reproducimos esas, esas imágenes negativas o a veces repulsivas del Chaco, sin contar que los presos políticos en Paraguay eh, han sido enviados a las cárceles del Chaco. Entonces hay una construcción re, realmente en, en particular en, en torno al, al, a este espacio, de, al, al Chaco paraguayo percibido desde la otra región. También hemos, una, hemos tenido una guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay eh, y, y a Bolivia con la participación de Argentina, participación de Chile, de Colombia y de Brasil también, pero principalmente eh, Argentina estuvo muy, participó también en, en, esta, en esta confrontación bélica. Lo que les decía antes, un ecosistema o tres ecosistemas, un gran ecosistema denominado Gran Chaco, sin embargo puede ser leído también como una zona más árida, una zona eh, eh, más húmeda y una zona de, de transición. Y lo que decía antes: tres países, decenas de culturas indígenas, inmigrantes, el Chaco, Chaco, Chaco Paraguayo, el espacio que influye con inmigración, también hay mestizos, migración interna, actualmente internacional. Vamos a volver a todos estos temas. Lo que ha caracterizado al Chaco, al Chaco paraguayo y a los demás Chacos también, en cierta forma, ha sido la lenta incorporación de estas porciones territoriales a las economías y a las dinámicas de cada uno de los países. Argentina ha sido mucho más, mucho más avanzada en, en todo esto porque eh, logró integrar antes a sus Chacos, eh, principalmente con el proyecto de equipamiento e infraestructura, y en el caso del Chaco paraguayo, con ejes viales. ¿eh? El, el espacio se conquista, se coloniza eh, mediante estas, estas prótesis de la, de la ocupación del espacio. Y también, en el caso del Chaco paraguayo, con el, con el río que era el eje, el, el eje norte-sur. Eh, ya lo dijimos, varias culturas, vamos a pasar esto rápidamente. y Quería mostrar nada más, en esta diapositiva, analizando... Viendo al, al, al Gran Chaco o a las provincias que conforman al Gran Chaco, ustedes pueden ver en el, en el mapa con, las, con los círculos azules cuál era la población del Gran Chaco en el, entre el 2001 y el 2002. Fíjense el poder que tiene Santa Cruz en, en Argentina y la provincia de, de Chaco también en Argentina, y el Chaco paraguayo tiene muy, muy, poco, muy poco peso. Sin embargo, cuando, hablamos de, cuando observamos la población en el 2010, entre el 2010 y el 2012, vemos que crece la población de, de Santa Cruz principalmente, crece bastante, eh, y, la, y las otras, la, la población de las otras regiones no tanto. Y por último, en el, en el último mapa de círculos rojos, vemos lo, los, las provincias o los estados o los departamentos que más crecieron entre el 2000 y el 2010 y sobresale nítidamente Santa Cruz de la Sierra que conforma conforma una parte del Chaco boliviano y podemos separar que la parte sureste del del Chaco boliviano tiene, tuvo un menor desempeño y en el caso de Paraguay también hubo un, un incremento bastante bastante significativo aunque por la escala del mapa eso no se aprecia mucho entonces rápidamente eh, eh, pasamos a ver, insisto, con esto de, de qué representaciones y qué visiones tenemos del Chaco paraguayo, y básicamente tenemos dos en Paraguay, una representación positiva, una suerte de, de, de, de que gan... El Paraguay ganó la guerra a Bolivia, por lo tanto es un espacio heroico, y Asunción y varias ciudades del Paraguay están impregnadas de esta sensación de, de victoria, nuestro estadio de fútbol se llama Defensores del Chaco, una gran avenida, una importante avenida, se llama Aviadores del Chaco, otra se llama Choferes del Chaco, Médicos del Chaco, Enfermeras del Chaco, Zapadores del Chaco, hasta tenemos un rally del Chaco que funge como una, una apropiación efímera, pero positiva. Sin embargo, insistimos con, esto, con estas representaciones negativas que aún persisten en buena parte de la población, de que el Chaco es un espacio despoblado, desierto, es un infierno verde, hay polvo, hay serpientes, es más, hay indígenas, y eso no es todo, hay menonitas. Eh, es decir, es, es, un, es un mix de, de migraciones con población autóctona eh, que no ha, sido comprend, no ha sido totalmente comprendido, y peor aún, no ha sido totalmente integrada eh, esta, esta realidad a la, al Paraguay moderno. Por lo tanto, el Chaco tiene una representación negativa porque es todo lo raro y ajeno a la región oriental que es con la cual los paraguayos nos hacemos una, una idea del mundo. Y el Chaco aparece como un elemento construido directamente por oposición. Pero bueno, independientemente de todas estas visiones y de estas representaciones, el Chaco paraguayo tuvo en los últimos 10 o 15 años unas transformaciones territoriales, económicas, sociales y ambientales, muy, muy significativas. Podemos ver en, la, en el mapa eh, de las economías regionales del año 2000, podemos ver una mancha blanca del fondo del mapa, que para los geógrafos es un vacío siempre, y podemos observar cómo el, el, el vacío prima, el, el blanco prima sobre los demás colores, los, los retazos verdes son áreas áreas silvestres protegidas, parques nacionales en su gran mayoría. Y en el centro teníamos, tenemos las, las, las tres colonias conformadas a, mediados, a inicios y mediados del siglo pasado, del siglo XX, con migrantes canadienses y rusos de religión menonita. E, e insisto esto diciendo que son inmigrantes internacionales, que vienen, vinieron de Canadá y de Rusia, pero eran de religión menonita, pero que hoy los denominamos comúnmente menonitas. Vamos a volver al final a, a replantearnos estas denominaciones, ¿cómo le llamamos al otro en el Chaco? Y podemos ver en el mapa de las economías regionales del, del año 2020, sería lo, lo actual, vemos una reducción muy fuerte de la zona blanca, del espacio vacío, eh, vemos que la, la zona de, la, de, la, de las cooperativas o de las ex-colonias, ya no son colonias, tienen 80 años, ya no parecen colonias, de, estas, de, este, de este centro neurálgico de la economía del Chaco, basada en la producción de ganadería para leche en una agricultura, y últimamente, en los 8 o 10 años, la fuerte expansión de la ganadería para carne, y justamente esta mancha amarilla que tenemos en el, en el mapa, de las economías regionales de 2020, representa la llegada de ganaderos uruguayos que vendieron sus tierras en Uruguay a agricultores argentinos que en el, a mediados de la década pasada salían de Argentina eh, buscando lugares con menos impuestos y menos retenciones para hacer agricultura en, en, en Uruguay. Por lo tanto, los ganaderos que le vendieron la tierra a los argentinos terminaron instalándose en Paraguay. ¿Qué significa esto? Que si hay problemas en el Mercosur, no importa, Paraguay tiene un chaco que puede acoger a los actores que quieran reposicionarse. También observamos cómo la parte sur del chaco, esta parte clarita, que tiene unos pequeños círculos, que anteriormente era una ganadera hiper extensiva, con incorporación de nuevas pasturas y de nueva tecnología, se ha ido, se ha ido activando y mejorando su, su desempeño económico. Y sobre todo, fíjense también cómo estas cooperativas del Chaco Central se expanden, tienen mayor dinamismo, instalan sus propios frigoríficos eh, y se transforman por la agri, por la ganadería, perdón una ganadería que se vuelve eh, muy muy dinámica y que va incorporando cada vez nuevas zonas y genera cambio de uso de suelos eh, o deforestación, según sea el término preferido por los diferentes eh, autores. Entonces, esta es la transformación eh, más importante que ha tenido el, el Chaco. No hay nuevas infraestructuras, vamos a ver después eh, algunas, pero no se, no se notan demasiadas modificaciones en infraestructura, pero sí los procesos, los dispositivos económicos productivos han, se han, han, han llegado y se han, se han extendido eh, muy rápidamente, alimentado también por un sistema por un sistema mundial que demanda mayor carne, está vinculado también a la, a la mayor demanda de China y de otros países emergentes, entre otros. Entonces, el Chaco que habitualmente había sido un espacio hiperperiférico, desvinculado a las políticas nacionales y siempre se ha, se ha regido por los ritmos de la, del, de la, economía, de la economía mundial, Anteriormente también, a finales del siglo XIX, inicio del XX, eh, el Chaco producía muchísimo quebracho que iba a Europa y a Estados Unidos sin pasar por Asunción. O sea que hay un karma geográfico, porque, si, si, si vale la pena la expresión, para indicar que el Chaco históricamente siempre tuvo una vinculación mucho más intensa hacia el exterior de Paraguay que con, que con Paraguay. Y mucho más eh, intensa hacia el exterior de la región que con sus regiones fronterizas. Ya hemos hablado de la economía del Chaco Paraguayo rápidamente, una ganadería he comentado que se consolidó y se expandió bastante, y esto generó una economía urbana que vino fortaleciéndose porque los dispositivos productivos, agrícolas y ganaderos, sobre todo, necesitan plataformas logísticas y de servicios, y esto ha generado un marcado dinamismo en las economías urbanas, no, un marcado dinamismo en la construcción de ciudades, alimentado por una economía urbana, pero también que genera mayores migraciones eh, regionales en el país, mayores intercambios con otras regiones y eh, un proceso de modernización creciente para esta zona. Todo esto ha sido posible porque había una disponibilidad de espacio, es decir, el Chaco tiene este nivel de emergencia actual porque eh, había sido bastante periférico y por lo tanto sobraban las tierras y a precios eh, extremadamente bajos y por lo tanto atractivos a los actores que disponían de información para poder subirse al, al ritmo y a los mercados económicos. Eh, en este esquema la, hay una mayor relevancia social de la población indígena en estas economías urbanas, en estos sistemas productivos, donde la población indígena eh, forma parte... Eh, en, en, en varios eslabones, tanto de la producción agrícola, eh, ganadera, en la población industrial y en la, en la parte de servicios también, se han conformado barrios indígenas en las, en, en las ciudades de Loma Plata, Filadelfia, Noyland, que podemos decir que son ciudades privadas porque eh, tienen un solo dueño, que es una sociedad colonizadora, o la cooperativa, que controla el lotamiento, pero... También observamos ahí una mayor apertura social y cultural y la población indígena tiene una mayor participación. Eh, hay unas infraestructuras sociales como el acueducto, unos corredores bioceánicos que se están construyendo, que están, en cierta forma, están humanizando ese espacio vacío. Un acueducto que lleva agua a, al Chaco Central, y un corredor es también que van a vincular mayormente las zonas limítrofes de, de Brasil con Paraguay, con una proyección, obviamente, eh, con la orientación de, esta del, del mecanismo de IRSA, de vincular el océano Atlántico con oce, el océano Pacífico, y bueno un discurso de integración regional, eh, con el riesgo de que el espacio sea usado como un túnel, como el Gran Chaco, eh, y el Chaco paraguayo sea usado como un túnel, y algunos ya han elevado su voz de, de protesta, de crítica por, esta, por este esquema. Entonces también tenemos que el Chaco es muy extenso a escala nacional y ha aparecido una, una, una agricultura nueva. Llama la atención el éxito que están teniendo los cultivos de, de soja en el Chaco. Recordemos que los suelos del Chaco son casi tan fértiles como los de la Pampa Argentina, por lo tanto no se necesitan, no se necesitan abonos suplementarios, esto es una gran ventaja y, y una gran sorpresa porque el chaco se vistió de, gan de producción ganadera y ahora aparece la agricultura, quizás no para competir, pero para complementar. Y esto nos habla de un espacio todavía en, recon en conformación o en reconfiguración, mejor dicho. Y un gran proceso de desperiferización, ¿eh? pero casi siempre ganadera, es decir, el chaco se integra Paraguay, se integra cada vez más al, al chaco, en, en parte, no, perdón, a las la zonas fronterizas con, con, con Brasil y también tiene fuertes vínculos con el chaco argentino y, y todavía una tendencia muy tímida con el chaco, con el chaco boliviano. Vamos a, vamos a explicar después si, no, si tenemos un poco de tiempo. Entonces, las, las principales modificaciones de la estructura... Social y económica, insistimos, son, es la, la ganadería, pero es la, ganadería, la, la actividad económica, y específicamente la intensificación, diversificación y sofisticación de la ganadería, ha generado una nueva economía urbana. Y es esa economía urbana que, se, que permite, se convierte en primera plataforma eh, social de, de intercambios entre los diferentes grupos y, en inter, y unos intercambios y una forma de vivir juntos que llama poderosamente la atención. Vamos a ver, en Filadelfia y en Plata, las dos ciudades más importantes del, del Chaco Central, e insistimos con el Chaco Central porque el resto de las ciudades están muy en el sur, están a 15 kilómetros de Asunción, por lo tanto, decimos que son ciudades que quedan en el Chaco, pero son barrios de Asunción o son ciudades conurbadas Asunción y que queden en el Chaco es una cuestión eh, meramente anecdótica. Entonces, lo que nos interesa ver es cómo las, el, el, el, la economía genera ciudad y la ciudad se convierte en la plataforma de encuentro entre los actores sociales, una construcción de una nueva institucionalidad, y por fin el lugar de donde se puede construir poder público y también eh, participación civil. Eh, todo esta, este dinamismo generó un mercado de trabajo que está en etapa de expansión, por fin, y aparecen cosas desconocidas en el Chaco, como el ocio y el lujo, algo que era, era, era extremadamente raro en un espacio muy, muy periférico y muy rústico, sobre todo. Y también tenemos la participación de las rutas, nuevos ejes de comunicación y la llegada de, tel, de la comunicación telefónica, principalmente celulares e internet, que, se, que son poderosos reductores de distancia. Entonces, ya tengo muy poco tiempo, quiero pasar simplemente una descripción de, estos, de, estos, de estas dinámicas territoriales, son los tres departamentos de, del Chaco, está la parte más baja, la parte sur, fíjense abajo, Aquí está, está Asunción y esta ha sido una zona ganadera, pero como es húmeda no ha podido ser intensificada con, con pastos, con pasturas implantadas. Y vemos también acá el Bajo Chaco que se construye un proceso de urbanización creciente, pero debe, <coughs> debe luchar contra, contra algunas infraestructuras. Este es el departamento de Boquerón, el de, mayor, el, el de mayor dinamismo, pero fíjense cómo la división administrativa de Paraguay hace que las, la zona más dinámica, el centro del Chaco, casi coincida con el vértice de los tres departamentos. Por lo tanto, la gestión administrativa de las gobernaciones paraguayas se vuelve extremadamente compleja y tienden a desarticular o a desmembrar esas, esas las dinámicas socioeconómicas. Y por último, el departamento de Alto Paraguay, el de mayor tra, eh, transformación, eh, donde mayormente, donde, eh, donde la expansión de la ganadería fue mayor y por lo tanto el impacto en el medio ambiente también ha generado uno, unos costos, eh, unas externalidades. Negativas, como dicen los economistas, ha sido el Alto Paraguay. Vamos a volver a, a este punto. Todo esto, no voy a entrar a, a, a, a explicar este mapa, sino simplemente indicar que las transformaciones del Chaco coinciden con un momento de fuertes y marcadas transformaciones territoriales en el resto de, del país, especialmente en la región oriental. Y esto, la década mágica del Paraguay, y digo mágica, de positiva, porque han, han existido grandes avances, han sido estos últimos 15 años que la economía y la sociedad paraguaya nunca habían vivido antes. Elementos positivos, pero obviamente hay, hay grandes desafíos en, en varias áreas, principalmente las sociales. Esto es una aproximación al Chaco paraguayo del mañana, que pensábamos que podrían, estas serían, podrían ser las próximas iniciativas que logren combinar crecimiento económico con capacidad, capacidad ciudadana y participación institucional para, para construir el Chaco deseado y no, no subsistir al, al, al Chaco inercial, es decir, a que las cosas pasen eh, de forma obligatoria. Y rápidamente, brevemente, un análisis de cómo en el Chaco paraguayo todavía no estamos observando de todos los elementos que están en los otros, en los otros Chacos, que serían el chaco argentino y el chaco el chaco boliviano donde los hidrocarburos tienen un fuerte peso económico y este no es este no es todavía el caso de paraguay y con los precios actuales no lo será todavía entonces ya yendo a las conclusiones para generar luego un debate eh, insistimos con esto que hay tres países muchas regiones pero un mismo proceso es decir Incremento de población en general, con algunas diferencias en regiones y en países. Es decir, si los tres chacos de los tres países, Argentina, Paraguay y Bolivia, no son idénticos, tampoco las, los subchacos son idénticos entre sí. Entonces, estamos obligados a navegar en un mar de heterogeneidades. Los sistemas, hay una expansión de los sistemas productivos, tanto en la agricultura como en la ganadería, y hay una intensificación de la agricultura y la ganadería en todos los chacos. Hay una renovación de los roles urbanos que se convierten en centros logísticos, principalmente en el Chaco argentino, y ha tenido una primera fase que eh, consideramos que ha sido la de la consolidación de las sociedades y las economías eh, eh, nacionales, que es el proceso actual, y que esta, la segunda fase tendría que ser una mayor integración entre las economías nacionales y luego con las transfronterizas. Pero el Gran Chaco y el Chaco paraguayo presentan problemáticas y desafíos ambientales comunes, desertificación, gestión de recursos, gestión de, de problemáticas como los incendios forestales que hemos tenido el año pasado y tienen por sus características biofísicas, presentan mayores riesgos y limitaciones que otras regiones del continente. En resumen, el crecimiento demográfico, las infraestructuras, la expansión e intensificación de procesos productivos ha aumentado significativamente la demanda de recursos naturales en toda la región y esto pone en riesgo en parte su uso ya que se compromete la sostenibilidad a mediano y a largo plazo. Y acá introduzco la cuestión ambiental porque es un elemento nuevo e innovador, y podríamos hablar incluso de una nueva geopolítica del, del ambiental en el Chaco, hay una suerte de descubrimiento del Chaco, quizás por agotamiento de otros pulmones más atractivos como el Amazonas, en el, la cooperación internacional descubre el Chaco, varias organizaciones mundiales descubren el Chaco como zona para proteger por su, por su masa boscosa, entonces... Eh, se incrementan los jugadores may mayormente externos, estamos hablando de WWF, el PNUD, Naciones Unidas, las cooperaciones de algunos países también, que agregan otros discursos al, al Chaco y presentan, contraponen eh, los paradigmas que, que creemos que están en disputa. ¿El Chaco sirve para producir o el Chaco de dejado para conservar? O en todo caso, ¿hasta dónde producir? y hasta dónde conservar, o con qué modalidades producir y con qué modalidades conservar. Y esto es muy interesante que se generen estos, estos debates, eh, porque al menos leído desde Paraguay, eh, algunos argumentan que Paraguay no puede poner en, en reserva el 60% de su superficie sin que le genere ingresos. Sin embargo también desde, la otra, desde el otro paradigma de la conservación, eh, se presentan argumentos técnicos, científicos, bastante significativos y de relevancia para, el, para, la, para la conservación de las condiciones, de, de los recursos naturales y el clima incluso. Entonces, en la, la, el, lo, lo interesante y lo que agrega una problemática a este esquema es que esta discusión de, de, de, de, del chaco como objeto ambiental se produce justo en el momento de mayor expansión e intensificación de las actividades que provocan el cambio de uso del suelo. Entonces, esto es, esto es, es muy particular. Y bueno, ya las reflexiones finales son que eh, el, el Chaco paraguayo y el gran Chaco sudamericano están en un periodo de marcadas transformaciones sociales, económicas, culturales e infraestructura, y principalmente el Chaco paraguayo que el principal motor de estas transformaciones ha sido la expansión e intensificación de la ganadería y una suerte de desperiferización económica. El Chaco forma parte del, del, del juego económico, al menos desde Paraguay, y esto posibilitó indirectamente la emergencia de una densa red de actores que mucho tiempo no habían tenido voz en este, en este Chaco polarizado casi siempre por los actores más fuertes pero todavía se requieren esfuerzos considerables por guiar y mejorar el capital social, pero la diversidad de su conjunto exige bastante. Unas reuniones, eh, de la, a ver, la sociedad civil está demasiado diversificada en el, en el Chaco paraguayo, tenemos eh, a los menonitas, como decíamos antes, tenemos a los, a los denominados indígenas, tenemos a los denominados latinos, que son los paraguayos. A ver, todos son paraguayos y nacieron en, el, y nacieron en Paraguay, según dice la Constitución. Pero tenemos esa forma de llamarnos. Eh, y están los, los latinos, que somos los que, nac, la, los que nacieron en Paraguay, pero no son rubios ni son de la comunidad menonita. Y están también los brasileños, que, y, otros, y los uruguayos, y los argentinos también, que representan a empresas o a inversores que están posicionándose en el Chaco. Entonces... Eso exige bastante músculo democrático y, y, y exige pilares institucionales muy fuertes. Todo esto se da en un marco geográfico de una dinámica urbana renovada, expandida y prometedora. Es un espacio de vida no exclusivo. En el Chaco paraguayo esto es clave histórico revolucionario para las ciudades de Loma Plata, Filadelfia y Noilan, Pero exigen de vuelta... Desafíos de gestión urbana y territorial que aún están sin resolverse. Y lo que les decía antes, uno de, la, uno de los desafíos es, es renombrar a los actores. ¿Es pertinente y mantener las visiones y representaciones antiguas de que los rubios son menonitas, de que los indígenas son, son indígenas y que los paraguayos que no son rubios del Chaco sean llamados latinos? ¿No es el momento de repensarnos y y vernos como actores del Chaco o chaqueños, o del Chaco central, o de las ciudades, parecería ser una invitación a, a no solamente a repensar la integración regional, a, inter, a, a repensar la integración de, de o, los sistemas sociales, sino a repensar la integración cotidiana de estos actores. Y por último, nada más un mapa que habíamos elaborado hace seis años, sobre cómo sería la intervención social con, con, con una perspectiva de atención a las necesidades sociales en el Chaco y vemos que es muy, muy diferente a la, a la, a la gestión administrativa actual. Pero vuelvo a estas reflexiones finales para ya dar paso a, la, a unas preguntas, a discusiones, críticas y correcciones en esta visión eh, muy particular mía, que he tratado de, de interpretar los datos y los últimos procesos de las últimas dos décadas. Muchas gracias. Muchas gracias Fabricio por tu intervención, como siempre muy provocador en tus afirmaciones, que por supuesto esto genera muchísimo debate entre nuestros participantes. En primer lugar déjenme eh, indicarles y aclararles que me perdí el principio de la intervención de Fabricio porque bueno, por motivos ajenos a mi voluntad y producto de la magia de las telecomunicaciones, ingresaron a la plataforma de Zoom cuatro personas con mi nombre y tuvimos que hacer algunos ajustes técnicos, así que le agradezco mucho a mi colega Renan Javier del área de comunicación por, por haber resuelto este tema. Eh, nos han acompañado en tu presentación, Fabricio, personas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, Bolivia, Perú, es decir, todos los países que conforman el Gran Chaco Sudamericano y representantes de todos estos países han estado interviniendo eh, y siguiendo activamente tu presentación. La, creo que las preguntas pueden organizarse como en cuatro bloques, tenemos más de 10, 12 preguntas, entonces bueno, pido disculpas si no puedo trasladar todas las preguntas que hacen los, los colegas que están participando, pero trataré de de alguna manera sintetizar las, eh, la mayor parte de ellas. Yo creo que hay un grupo de preguntas que podríamos englobarlo en Economía y Mercosur, un segundo grupo de preguntas que tiene que ver con la brecha digital del Gran Chaco, un tercer grupo sobre la cooperación fronteriza en ese espacio del Gran Chaco sudamericano, no el Chaco paraguayo, y un, tercer, y un cuarto grupo de preguntas sobre eh, ambiente y sociedad civil. Entonces, en, en este sentido, eh, propongo primero el tema de economía y Mercosur, ¿no? Por ejemplo, preguntas que surgen. Eh, la expansión de la ganadería intensiva y la agricultura como el incremento de las poblaciones migrantes ¿se fue dando por iniciativas privadas o fueron impulsadas por políticas gubernamentales? Los espacios productivos especializados del Chaco Paraguayo, que se vinculan fuertemente con el dinamismo y la versatilidad de los actores, las poblaciones menonitas, los actores económicos brasileños y uruguayos que describiste de alguna manera, Fabricio, que realizaron fuertes inversiones en la reconversión, reconversión ganadera. Digamos, de alguna manera hicieron uso del Mercosur y cuán importante fue el proceso de interacción regional del Mercosur para que estos actores se interesaran por el, el Chaco-Paraguayo y realizaran inversiones estratégicas allí. Eh, alguien menciona también que eh, en, en anteriores trabajos has mencionado que la interacción del Chaco-Paraguayo al Mercosur pasa indefectiblemente por la región oriental. ¿Por qué la región oriental tiene un rol articulador estratégico clave en este, en este contexto? Eh, y una última pregunta vinculada al tema económico, yo creo que esta podría ser una primera ronda, tiene que ver con qué pasa con las actividades ilícitas que siempre se mencionan que se desarrollan en el, en el Chaco, ¿no? ¿Hay una economía de la ilegalidad en el Chaco o no? Estas son partes de las preguntas que podríamos, eh, si estás de acuerdo, eh, englobar en este primer bloque, y luego seguimos con un segundo bloque. Perfecto, Nahuel, sí, vamos, son, son cuatro, tengo resumidas, creo. La primera pregunta hacía relación a las migraciones, si, si las migraciones, si el Estado tuvo el, alguna participación en esta, y en la, los dos hay tres procesos migratorios en realidad, la llegada de los franceses en 1855, que fue el primer, primer, la primera operación de atracción de inmigrantes de Paraguay, al Chaco, que lastimosamente no, no terminó muy bien. La segunda es la de los eh, inmigrantes canadienses, donde sí el Estado paraguayo eh, tuvo una primera intervención de, de generar, generar la información de que podían venir al Chaco y que, el Chaco iba, porque, perdón, que Paraguay iba a permitir la llegada, iba a tolerar las diferencias también. Recordemos que los, mili, los, los menonitas no hacen el servicio militar, no van a la guerra pero el Estado paraguayo los instrumentalizó muy bien porque los puso en un territorio que todavía no era suyo, ¿no? que fue anterior a la guerra del Chaco, pero los menoritas también habían sido muy, muy, muy vivos eh, y también solicitaron pasaportes a la Embajada Boliviana de Canadá. O sea, jugaban con las dos cartas, como todos actores fronterizos, eh, tenían las dos las dos células entonces sí hubo, fue clave la participación, y en este último proceso de llegada de, de inversionistas uruguayos y, y argentinos, que era la segunda pregunta, parecería ser que el, el, el, el MERCOSUR no ha tenido mucho énfasis, han sido las redes, las redes propias de los actores las que han, han generado esa, esa, esa, esos vínculos. Eh, y esta pregunta está vinculada a la otra también, sí, que preguntaba si en, en Paraguay, en, ese, en esta, la región oriental que es la antítesis del, del Chaco, ¿verdad? podemos decir que esa es la región paraguaya que se vincula históricamente con el Mercosur y que ha tenido históricamente una, una fachada atlántica. Recordemos que el Mercosur responde al océano Atlántico, el Mercosur responde a los puertos de Santos y de Buenos Aires y de Montevideo, haciendo un, un esquema eh, rápido, ¿ve? y de ahí son, hay manos que llegan, hay dedos que llegan a, la, a, la, a las manos, a los nodos, que son estos puertos. Por lo tanto, en Paraguay, la región oriental es la que mayor expuesta estuvo históricamente hacia el Mercosur, mientras que los chacos, los chacos de Argentina, de Bolivia y de Paraguay, construyeron una imagen, que quizás muchos conozcan, construyeron una institucionalidad denominada Psicosur, Zona de Integración del Centro Oeste de Sudamérica, que es una suerte de hermano menor, no, hermano menor no, primo menor, no, tampoco primo, de criado menor del Mercosur, por llamarlo de alguna forma. Eh, claro, no está conformado por los estados, está conformado, o ha, ha sido, hicieron el intento de crearlo y de... de, de, de de pilotarlo desde las instancias locales y regionales de los tres países. Esto ha sido muy interesante, pero obviamente no tiene el peso del Mercosur. Por, por lo tanto, celebro esta, esta, esta charla sobre el Chaco desde el, desde el del Mercosur y podemos decir que, que, que no. Y la última pregunta eh, habla de los ilícitos. Eh, ¿Por el Chaco pasa mucha droga en avión? Eh, eh, de, de origen boliviano, según la, los, los últimos estudios, pero y también algunos indican que, que, que existen algunos laboratorios menores y pequeños en territorio paraguayo, pero estas son especulaciones. Eh, no hay datos certeros y los, y los datos que, certeros que existen no son socializados, pero lo que más se conoce es que, que hay, una, hay también hay un rol, hay, una, hay un préstamo de cielo, eh, de, eh, no se controlan los cielos, por lo tanto la aviación puede, puede desplegar su esquema logístico. Sin embargo, podemos indicar que dentro de la estructura económica la, la, la economía gris eh, tiene un valor residual. Gracias Fabricio. Siguiendo con, con otro bloque de preguntas, digamos, en tu, en tu exposición, eh, ponías de relieve cómo se habían reducido las distancias gracias a las telecomunicaciones y, y, al, y al internet en el Chaco paraguayo. Pero bueno, re, recientemente el Ministro de Educación del Paraguay anunció que, que debido a la brecha digital que enfrenta la región es muy probable que Muchos alumnas y alumnos puedan llegar a perder el año escolar, no como producto también de, de, del impacto del, de, del COVID-19 eh, en, en la subregión. Entonces, bueno, ¿de qué manera realmente se, eh, se acortó esta brecha digital o si todavía sigue siendo un desafío integrar digitalmente a todas las comunidades que, que viven en el Chaco paraguayo? Y otras cuestiones que surgen eh, vinculadas al, al tema de sociedad civil, eh, tiene que ver con, bueno, cuáles son las voces del territorio que de alguna manera tienen una mirada alternativa a la de los productores, qué pasa con la articulación de la sociedad civil en el territorio, y sobre todo los intereses en, en tres temas claves, que me parece que van surgiendo a lo largo de, la pre, de las preguntas, y reitero, son muchas, como la mirada de la sociedad civil sobre la niñez y los pueblos originarios, sobre la educación en el Gran Chaco y sobre el medio ambiente, ¿no? Eh, son temas macro áreas que generan opiniones encontradas, que generan mucho debate, que hay miradas diferentes desde los territorios. Entonces son, son temas que aparecen, un poco me interesaría eh, quizás escuchar tu reflexión al, al respecto. Brecha digital, entonces... Niñez y educación y medio ambiente desde la sociedad civil. Digital en comunidades, no. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Eh, eh, integración digital para el sistema productivo, sí. Integración digital para las comunidades, no tanto. O no siempre. O muy limitada. A algunos lugares con mayor acceso. Oh, perdón. Estamos hablando de integración digital. En la ciudad de Bahía Negra se corta la electricidad a las 8 de la noche. Es decir, hablemos en otro foro, en la próxima pandemia de la integración digital. Estamos necesitando energía eléctrica primero. Es decir, el, las necesidades del Chaco de algunas zonas, y estoy hablando de, de aquellos compatriotas, míos que viven en Bahía Negra y en, lo, en, en Fuerte Olimpo y en Carmelo Peralta tienen un nivel de fragilidad y vulnerabilidad social altísimo. Una complicación a ver una necesidad de atención médica relativamente básica se resuelve con un avión en estas zonas. Es decir, la, la atención, la prestación de servicios básicos en salud y educación, principalmente en salud, es, es realmente raquítica y por lo tanto súper preocupante. Eh, y entonces podemos entender que en estas regiones la integración digital es un sueño que, que vendrá en, el próximo, en, en, en las próximas décadas. Entonces, integración digital de actores fuertes, sí. La integración digital al servicio del sistema productivo, Sí, perfecto, porque se resuelve con inversiones, pero inversiones digitales para el resto de las comunidades, no necesariamente, no siempre y de baja calidad. Y ahora quiero ir a los, a los, a los tres temas. Y me pareció muy, muy, muy linda esa expresión de las voces del territorio. Eh, eh, ¿Cómo se articula la sociedad principalmente en el Chaco Central? Y, y es interesante que... Hay una, hay una sobredosis de oferta participativa actualmente. Hay unas iniciativas que se denominan Chaco Integrado, donde se juntan todos los actores, indígenas, empresarios, latinos, inmigrantes, comerciantes, todos van a sentarse a hablar. Pero creo que todavía requiere uno una, y lo decía en la presentación. Esto requiere de mucho músculo institucional y una capacidad de ponerse de acuerdo, porque parecería ser que por, el, por el, el nivel de periferización, el nivel de olvido que ha tenido esta región y sobre todo los actores, hace que estos espacios de participación sean espacios de reclamo. Es decir, hola, yo vengo a que me escuchen, nunca me han escuchado, nunca llevaron luz, nunca llevaron un, una ambulancia, no hay servicio no hay servicios médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces pues todavía requiere el esfuerzo, el acompañamiento y la, el fortalecimiento de la sociedad civil para que estas, estas sociedades se proyecten conjuntamente. Y es que hay un elemento interesante que, que quiero insistir. Muchos hablan de integración, ¿cómo podemos lograr que el Chaco se integre, los diferentes grupos se integren? La otra noción es... ¿Cómo podemos hacer para que los grupos convivan bien? A ver, que se case eh, un indígena con una señorita menonita, no lo veo tan, tan mmm, plausible. Eh, o igual sea un, el, un brasileño con una indígena o con un paraguayo, etc. Es, es menor la, la probabilidad. Y a eso el denomino yo una suerte de integración, o estoy forzando el concepto. Pero me parece que los niveles de cohabitabilidad son aceptables mayormente, aunque ahí hay problemas de, de, trabajo, de trabajo en situaciones de, eh, muy difíciles. También en el Chaco, creo que se, no, no tengo el término técnico, no sé si es trabajo de esclavitud o eh, bueno, trabajos sensibles, pero al menos en el Chaco central y en las economías, en las economías formales y transparentes, eh, no hay problema de la cohabitabilidad. Sin embargo, eh, las voces del Chaco se escuchan, pero no son suficientes para que intervengan en las políticas locales, regionales y nacionales. Parecería ser que, y esta es una, una opinión personal, de que los actores todavía se contentan con que alguien les escuche, y es una especie de, de, de, de mantra eh, ir a participar hacer unas una, una participaciones, todas estas participaciones, y decía que hay una sobredosis de espacios porque la cooperación internacional está generando estos espacios y cada proyecto, cada megaproyecto, agrega una capa más, aunque ahora se están integrando. En cuestiones de niñez e indígena, eh, de, de niñez, la, la, tengo entendido que los, la, los indicadores sociodemográficos están presentando eh, mejor, un mejor desempeño, aunque siempre por debajo del, del promedio nacional en comunidades indígenas en, y en, otra, en otras no, porque todo este crecimiento económico ha llevado a una mayor inversión pública en el sector de educación más que en el de salud, pero obviamente, el, la, insisto, el comportamiento de las, de, de, de, de las variables eh, para comunidades indígenas están casi siempre muy, muy por debajo y representan una una prioridad para las políticas públicas. Con respecto a, a, a educación, también hay nuevas en el Chaco Central, insisto en el Chaco Central porque que parece que es el, el, el, el Chaco más dinámico o la plataforma que congrega la mayor cantidad de, de población, la que atrae mayor cantidad de población, sí ha mejorado su, su oferta educativa en todos los niveles y han aparecido servicios privados incluso, ¿verdad? que es una muestra de la sofisticación del, del sistema, principalmente en servicios privados en educación secundaria y en educación universitaria, que anteriormente el Chaco no tenía. Entonces son, son dos, dos, dos elementos que, que se muestran, donde podemos observar un mejoramiento de las condiciones eh, comparadas con, con hace una década y media. Sin embargo, todavía se, per, se, se observan las limitaciones estructurales que el Chaco había se acostumbró a convivir desde hace más de, de, de 80 o, o 100 años. Por lo tanto, esas asimetrías internas con la región oriental son siempre muy, muy significativas. Y el último punto... En, en términos ambientales, obviamente, el Chaco, eh, el Chaco experimentó una deforestación muy acelerada eh, eh, por la expansión de los sistemas productivos, principalmente de, la, la, la expansión de, de la ganadería y esto impulsado por una mayor demanda de carne en, en el mundo. Eh, a, también hay que... Indicar que, en este, en este caso, la deforestación está alimentada por la deforestación en el Chaco, o el cambio de uso de suelo en el Chaco está alimentado por la expansión de la soja en la región oriental. La soja en la región oriental está expulsando a ganaderos que dicen, perfecto, sal, salimos de aquí donde la tierra es cara y vamos al Chaco donde la tierra es barata a hacer ganadería. Y un aspecto clave es que la tierra del Chaco es mucho más barata que la región oriental, no porque sea de peor calidad, de hecho, es, en términos agronómicos, es alrededor de cinco veces mejor que la tierra de la región oriental, pero la tierra no vale por lo que vale, vale por los servicios que dispone. En este caso, la tierra del Chaco vale muy poco porque no existen, no existen infraestructuras sociales ni de comunicación en varias zonas. Y esto, esto finalmente, su, su, su estado de periferia la convirtió en un factor atractivo por el tema de los precios. Y esto hizo que la, la deforestación por cambio de uso del suelo se expanda rápidamente de forma muy, muy, muy rápida y presenta una, unas cuestiones ambientales. Sin embargo... Sin embargo, sin embargo, la legislación paraguaya indica que cada propietario solo puede usar el 55% de su área. Es decir, un ganadero en el Chaco que tenga 100 hectáreas solo puede usar 55 hectáreas. El resto las tiene que conservar. Y el Chaco paraguayo es una de las pocas regiones en el mundo que tiene un nivel de conservación privada tan alto. Esto no se da ni en Argentina, en Brasil mucho menos, estos niveles. Sin embargo, sin embargo vistas, vistas eh, si tomamos todas las hectáreas sumadas en los últimos años que se han deforestado, representa, representa una, una cantidad considerable. Pero vuelvo a problematizar, ¿verdad?, incorporo el análisis y las críticas y la perspectiva, la, la lectura ambiental de que esa es, de que, de que el, el ecosistema del Chaco era un ecosistema, es un ecosistema importante, frágil, que cumple varias funciones, eh, leído desde el mundo, leído desde el Paraguay y desde los actores del Chaco, es una zona productiva y la economía, la economía del Paraguay puede decir, uff, una buena parte del PIB proviene del... De, de, de las actividades ganaderas. Entonces, eh, quiero nada más indicar, o sea, además de decir que, que, que se genera una, que es un problema, una disyuntiva muy compleja que, y que tiene que ser eh, eh, todavía me parece abordada, discutida, de, de, de tal forma que, a que se encuentre ese, ese límite, es el límite mágico entre qué producir y qué sostener. Eh, y lo, La última reflexión sobre el punto es que estamos haciendo un trabajo, ahora estoy en el equipo, eh, haciendo un trabajo para el PNUD, justamente, y vino una persona, un especialista, eh, Marlon Flores, un especialista del, del PNUD, eh, y se, se quedó muy sorprendido por los niveles de conservación privada del, del Chaco, eh, indicaba que Paraguay tenía que vender esa, esa particularidad, eh, tenía que volver al marketing, que era que, que tenía una carne, una suerte de carne verde. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, otras voces se elevan y dicen: no, están quemando un patrimonio natural que es mucho más valioso que el PIB del año 2019 o que el Producto Interno Bruto del año 2020. Y puede haber una lógica muy interesante ahí. Sin embargo, la urgencia de crecimiento, la urgencia de desarrollo, es tal, y es, parece mucho más fuerte, que esa es la lógica que está primando hasta ahora en, en los actores. <tose> Bien, muchísimas eh, gracias Fabricio por, su, por tu intervención, que sigue generando múltiples comentarios, observaciones, algunas críticas. Evidentemente este es un espacio plural y, y abierto que queremos propiciar desde, desde el diálogo de Asunción. Hay algunas personas que también han levantado la mano a través de Zoom para, para participar y hacer comentarios en vivo, pero desafortunadamente estamos con algunas limitaciones de tiempo por lo cual eh, seguramente los vamos a canalizar a través del diálogo directo entre, entre los diferentes actores y les agradecemos a todos y todas su participación. Evidentemente hay más preguntas que respuestas, han surgido múltiples inquietudes, una necesidad sin lugar a dudas de quizás en una futura intervención fortalecer el, el enfoque sociodemográfico y sobre todo también en cuanto al diagnóstico de servicios sociales fundamentales o servicios sociales esenciales como salud, educación, vivienda, agua potable, el, el tema de la cohabitabilidad del espacio, ¿no? en, en, del espacio geográfico, que, que el territorio es espacio geográfico más actores y la representación de los distintos actores poblacionales también nos parece que es una, una dimensión que ha surgido sin lugar a duda con mucho valor y que necesita ver visibilidad, visibilizada, necesita ser visibilizada en, en, en la complejidad de esa representación, evidentemente a partir de las distintas voces de, de, del territorio que se mencionaban en tu respuesta, pero sobre todo en las en la preguntas, Fabricio. Eh, dicho, dicho esto, me queda eh, por último mm, agradecerles a, a todas y todas su participación en este webinario, y recordarles algunas actividades que vamos a estar desarrollando adelante desde el Instituto Social del MERCOSUR. Alguien preguntaba, bueno, ¿cuáles son los espacios de participación de la sociedad civil o los espacios de diálogo con la sociedad civil en el MERCOSUR? Y sin lugar a dudas el Instituto Social del MERCOSUR cubre ese espacio, quiere activar los diferentes diálogos multiactor en la, en la dimensión social. Y a partir de eso tenemos una serie de, de actividades que vamos a ir lanzando a lo largo del mes de mayo y que quisiera mencionarles. El 4 de mayo, como ya lo anunciara también nuestro director ejecutivo, lanzaremos el Diplomado en Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur, que este es un ejercicio conjunto con el Instituto Misionero de Estudios Superiores, la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Ixui de Brasil. El 19 de mayo lanzaremos el curso de planificación y territorialización de la Agenda 2030, conjuntamente con la Comisión ODS del Paraguay, y el Instituto de Planificación de la Economía so eh, Social de eh, la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como ILPES. El 26 de mayo tendremos un nuevo webinario en el marco del diálogo de Asunción sobre bienes públicos eh, globales y regionales, donde está la agenda, un tema absolutamente actual en el contexto del COVID, pero que también es un tema muy vinculado a muchas de las cuestiones que hemos discutido hoy en día sobre el, el gran Chaco sudamericano y el Chaco paraguayo en particular. Por último, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, aparecemos como IS Mercosur, y en Facebook como Instituto Social del Mercosur. Muchas gracias a, a todas y todos por participar, y nos vemos en una próxima ocasión.